que rendía el director nordeste de la policía nacional porque se muestra sorprendido precisamente este tema lo estaremos tratando en unos segundos y es que en las últimas semanas se ha podido percibir un aumento en los hechos delictivos en esta ciudad tomando en cuenta las informaciones de la prensa local eh, la frecuencia de víctimas de atracos se han acrecentado entre ellas resultando un agricultor muerto a consecuencia de varios disparos de mano de dos atracadores que pretendían robarle la motocicleta en la que se trasladaba las personas han narrado los lamentables hechos ante las cámaras con un denominador común personas les roban sus pertenencias a punta de pistolas y en, en sí eh, mayoría la mayoría a tempranas horas de la mañana cuando se dirigen a sus empleos sobre este particular reporteros cuestionaron eh, a mediados de la semana pasada, el director nordeste de la Policía Nacional con asiento en esta ciudad, el general de brigada Juan Pablo Ferreira Veras. Este dijo que no se tiene registro de los aumentos, de los atracos, y afirmó que no es así como establecen algunos medios locales. ¿Qué opina la gente sobre estas informaciones? Vamos a ver nosotros acá eh, los comentarios de los muchachos. Yerjan, ¿qué te parece esta hay, información? Hay de Tenemos general, declaraciones, vamos a verla. ¿Cómo va a ser? No me extraña eso. Eh, yo le voy a agradecer a la, pobre, a la población que cuando suceda un hecho, que vayan a la policía, asistan a la policía, porque a veces suceden los casos y uno no se da cuenta y entonces por eso uno no, no, no, no, no se registra. Entonces la población sí habla, pero no tenemos ningún registro. Aquí hasta el momento. Han pasado hechos eh, naturalmente eh, como siempre van a pasar en todos los sitios y en todas las ciudades, pero no es que hay inseguridad. San Francisco ahora mismo está respirando eh, eh, un ambiente... Eh, eh, eh, eh, no al máximo, pero tampoco es que hay una inestabilidad social, no, negativo. En el día de hoy se ha hecho más de cinco atracos aquí en San Francisco de Macorís, Incluso atracaron a una enfermera cuando se dirigía al hospital de San Vicente de Paúl A las siete y pico de la mañana dos individuos llegaron a una motocicleta. Día, al señor, atracaron Ajá, dos personas, el claro. día antes atracaron tres o cuatro más. Hay a estas personas que hagan el favor, que pasen por el cuartel de la policía para darle la atención a la vida. Hace falta reforzamiento policial aquí en San Francisco. Estamos haciendo un levantamiento, estamos haciendo un levantamiento para ver qué tenemos y con qué contamos y lo que nosotros podemos pedir. Tenemos, naturalmente, todo el apoyo de nuestro señor director general, mayor general licenciado Edward Sánchez, para precisamente para eso. Vinimos con órdenes precisas aquí a San Francisco de Macorís a brindar paz y seguridad. Están sido las declaraciones del general de brigada Juan Pablo. Él piensa que no es así como dicen los medios locales. Yerjan, ¿qué tú opinas al respecto? Bueno, hubiese, me hubiese encantado de parte del general que él hubiese dicho, miren, en tal mes, por ejemplo, ¿verdad? En tal mes se registraron tantos eh, hechos delictivos y en los últimos dos meses o tres meses o en el último mes se, se se registraron tantos hechos delictivos. Lamentablemente no fue así, él solamente dio su opinión. Y es el mismo discurso que tenía el pasado eh, ministro de Interior y Policía, ¿se acuerdan? Cuando decía, ¿cuál inseguridad? Eso es percepción de la gente. Incluso eh, le, se ganó muchos memes por eso de la inseguridad, que él decía que era percepción de la gente. Miren, lo que dice el general pudiera ser verdad, pudiera no ser verdad, en virtud de que, primero, aquí no se están llevando las estadísticas, aquí no se llevan estadísticas de los hechos delincuenciales, por eso ustedes ven que él no presentó nada, ni, ni siquiera habló de números, y entonces uno no sabe si realmente ha aumentado o no la delincuencia aquí en San Francisco de Macorís. Ahora bien, de lo que sí estamos seguros es de que en una etapa de donde hay toque de queda no se puede hablar de, de seguridad ni de inseguridad ¿saben por qué? porque la mayoría de actos delictivos y eso sí está registrado se cometen en horas de la noche la mayoría, ¿y quién está en la calle de noche? prácticamente nadie, ¿por qué? por el toque de queda entonces, una vez que se abra la Ellos analizaron el mercado y saben que la gente está en la calle de día Entonces dirigieron sus esfuerzos ahí a, De día, a, Atracar de día. Hicieron su estudio de mercado y dijeron, bueno, vamos a atracar de día Es más difícil, es más difícil eh, atracar de día eh, Es más difícil robar de día y por tanto, naturalmente los hechos delictivos eh, se dan en menos frecuencia Por eso ustedes ven que cuando estábamos cerrados en pandemia, ¿se acuerdan? No escuchamos. Casi nadie eh, hablaba de, de, de atracos, porque nadie estaba en la calle Estaban es. asaltando las casas, de, las casas que dejaban solas, Ajá, se dieron algunos robos. Se uh dieron -huh. algunos robos, algunos robos se dieron, ¿verdad? Pero naturalmente uh -huh. eh, los hechos delictivos se reducen, de manera que el general, bien pudiera estar en lo cierto, bien pudiera no hacerlo, porque no mostró un solo dato eh, eh, recopilado, ¿verdad? Ni tampoco explicó la situación de lo que estamos pasando ahora con el toque de queda. De manera que. ¿Qué decirle? Yerjan, Ni a favor ni en contra porque yo no tengo datos de eso. Yerjan, uh -huh. Las estadísticas están, Yerjan, de San Francisco de Macorís y de toda la provincia. Tú la tienes por ahí. Ahora mismo, ¿cuál es el problema? Que esas estadísticas están basadas, Yerjan, en lo que la gente va y reporta. ¿Por qué hay una diferencia entre lo que con, acontece en la realidad y en las estadísticas reportadas? Porque la mayoría de la gente o gran parte de las personas que son afectadas con estos actos delictivos no van a la policía a, a, a dar su denuncia. Entonces, les instamos y también, ¿cuál es, ¿cómo se vislumbra más esta diferencia? Los medios de comunicación masivos y también las redes, las personas, eh, acogen todos estos casos y por eso se ve eh, esa realidad que, que, se, que se vive, no solamente aquí, sino en diferentes puntos. El tema de la seguridad ciudadana es un tema complejo y Pero afecta va a muchas variables y es un asunto que tenemos que atenderlo todos. Entonces, eh, las estadísticas, eh, para poder ser eh, confiables y poder reflejar exactamente lo que acontece en el seno de la población, tiene que recoger... Eh, los acontecimientos de una manera global y en las actuales condiciones que tiene la policía todavía, con un teléfono que la persona llama y muy pocas veces lo toman, sí, también manera... con, con poca presencia sí. en algunos sectores. Ahora mismo, este estos casos de, de, de delincuencia, de seguridad ciudadana, son se están tratando de una manera más científica. ¿Cómo? Se ven los sectores donde son más afectados, se ven también los horarios que eh, atacan más, que, que son más frecuentes estos actos delictivos y así se pueden focalizar más eficiente las acciones en contra de ellos. Pero todavía nos no, no, no cuesta mejorar en lo que es la comunicación directa con la ciudadanía y la Policía Nacional y también la confianza Muchas veces el ciudadano va, no estoy diciendo que sea el caso de aquí, sino de todo el país, y no encuentra ahí la acogida, no encuentra ahí el servicio, la calidad del servicio. Y ahí estamos entonces en actos que hay que superar para que la población acuda a, a la Policía Nacional como el estandarte que reguarda la, ciudad, la, la ciudadanía, la seguridad ciudadana, y pueda encontrar ahí un oasis de receptividad y se le dé un buen servicio. Entonces, todos estos datos se van agregando y se van formando una estadística más completa. Necesitamos más eficiencia. Francis. Uh -huh. Bueno, nosotros conocemos la realidad de la seguridad en República Dominicana, en un, una comunidad más que otras. Pero el general pudo también haber tomado o habersele tomado un compás de espera porque él recién toma la plaza, con una justificación justa. Ustedes conocen los lo primeros 100 días. ...que se generó en los Estados Unidos en los años 1900... ...no recuerdo la, la historia de este... ...que le daban un compás de espera... ...que al nuevo incumbente, al nuevo presidente... ...se le daba la oportunidad que en 100 días... ...asumiera con todos los, eh, todo lo que recibía... ...un periodo de gracia... ...en el cual también se diseñó... ...o ya se ha tomado como una cuestión propia de evaluación de los primeros 100 días. Porque yo te voy a decir algo, cuando se fue Rojas Cena de aquí, Cena, rojas, al revés, Cena Roja, aunque apreciamos la calidad de persona que es y demás, dije, qué bueno que para estar haciendo nada, por lo menos que se retirara o que se lo llevaran a otro lado, porque la verdad es que a mí no me satisfizo en nada las actuaciones, con un silencio, porque desde que aquí la, la policía empezó a hermetizarse, a dar solamente eh, respuesta cuando se le abordaba, porque ya era demasiado, le pedía a la gobernadora que llamara a capítulo a ese incumbente, que ella como, como representante del Poder Ejecutivo lo podía hacer, y en esos momentos habían sucedido hechos muy lamentables. Ciertamente, como decía Fulvio, hay mucha gente que no va a denunciar y hasta deja perdido. Aquí hay gente que ha comprado cinco motores. Me lo han contado, yo no. Yo... Sin embargo, las estadísticas reflejan que en el primer trimestre de este año apenas seis motores fueron robados. y ¿Pero esto no... ¿Dónde, dónde fue? No, no, aquí en San Francisco. <risa> ¿Y por qué pasa eso? No, no te rías, ¿por qué pasa eso? Porque no van a denunciarlo. Y prefieren ir a un punto a buscarlo. Entonces hay un problema, de fondo. Hay un problema de fondo que se da con el asunto sabes? de la Seis credi motores. Credibilidad sí. en la justicia. O, bueno, en la, la policía la es lo que no hay credibilidad. Porque ellos conocen a dónde están esos puntos de negociación no de los ladrones Está disponible, está lo, disponible. ¿me lo puede facilitar. Sí, sí, sí. Que seis más, motores. Claro. Bien, eh, terminaste Francis sí. Mira, quiero pasar esta información Que acabamos de ver De un tiroteo que se dio en la madrugada De hoy lunes en el sector San Martín Rabochivo Donde eh, murieron tres dos hombres Pierden la vida y una menor ¿Cómo? Esta información la sube Miguel Montilla El periodista, por eso eh, pues, quisimos compartirla acá eh, Es reciente Es reciente Vemos que una menor HM, uh. Bueno, de 17 años, la joven se encontraba delicada de salud por las heridas que recibió, heridas de bala. Esto fue en la calle 4, esquina 11 del sector San Martín. Pero eso fue anoche. Esto fue en la madrugada de hoy, lunes. ¿La madrugada? Sí, en el hecho también murieron eh, Winston COVID Minaya COVID Minaya y Julio César Reynoso. En tanto que Loriani y Olive, de 21 años, se encuentra en estado delicado. Aparentemente esa es la joven que está en estado delicado. La menor eh, no está en la imagen en la foto. Pero hay es, que confirmar eh, que eh, se haya pero, muerto. Pero eh, hay algo que me llama la atención y es el hecho de que se dieran horas de la madrugada cuando se supone que hay toque de queda. Pero viste lo que nos decían los muchachos, eh, eh, aquí en, en Ragüichal, este en Pico en y en Arenoso Chivo. también. O sea, por eso es que está dando el problema con el toque de queda que se está exigiendo que se quite. Porque entonces tenemos los negocios cerrados y la gente en los teteos normal, los ¿Y negocios si, si, quebrados. Si se quita entonces, ¿cómo será? Bueno, pues que ejerzan control. Es que es, no tiene, no, es que es un asunto de conducta humana. Bueno, pues las medidas deben de arreciar. Algo debe de hacerse. Porque no primero, es primero, todavía no hemos entendido lo que es una pandemia. Es verdad que no estamos acostumbrados a bregar con guerra biológica. Cosa que, que es bien, bien difícil. Y cuando una población, y son los menos, no son los más, que ponen en peligro a, a, a la población completa. Exacto. Por falta de conciencia, falta de responsabilidad ciudadana, porque hay que tener responsabilidad ciudadana con uno mismo y con el prójimo también. Mi, Bregar con una pandemia no es cosa, no es cosa mi, fácil. Miren, muchachos, eh, en torno a, a este tema y, y en ese sector, quiero referir. No sabemos en qué es que se está convirtiendo el barrio San Martín o Rabo Chivo. Pero no ese sector, ese ese lugar ahí, calle 4 con calle al 11. Al fondo allá, es, al es, fondo. Es, es, es reiterado, es ah, reiterativo. ¿sí? ¿Dónde, dónde, Julio? Calle 4 con calle 11. Pero Al si fondo. tú lo sabes, no, no, no, yo no. imagino que la autoridad lo sabe. No, no, lo sabe fue, todo. E, eso fue lo que salió ahí en ese parte noticioso, o sea, Que fue en ese lugar. Entonces, eso es reiterativo. Que... Ah, bueno. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿qué está o qué no está haciendo la policía a nivel local? Porque es imposible que se resuelva esa problemática ahí, señores, los fines de semana. Esto San puede, Francisco se está convirtiendo Por ese por ese barrio La imagen que se da es que ahí no hay quien entre Que ni la policía puede barrio entrar libre. Eh, eh, eh, O sea, eh, eh, ellos eh, tienen el control De esa zona, perdón Esto fúl. puede estar aliado, Carolina, a otros hechos Del pasado Y todo tener un dominador bueno, Común que, que, que es eh, como, Niñas eh, Como quedó, fue un pleito entre cuentas, ellos Y se le dejó exacto. A la sociedad que le afecta Directamente esas libertades eso quedó como una riña entre ellos, incluyendo los muertos, incluyendo que quien lo hizo o quien lo planificó estaba preso en agua, que lo trajeron A aquí, sí, que lo se trajeron se aquí. Se... todo eso lo sabía la autoridad, lo mencionaron, que parecía una película ¿Qué se y no hay dando, consecuencias. Eh, eh, Francis en San Francisco. Es decir, que aquí de hay mejor. un problema de, de, de, de fondo muy grave. ¿Qué se estado dando en San Francisco de, de Macorís en esa, y en esa comunidad o en esa calle? ¿Ustedes recuerdan lo que pasó en la peluquería con el menor, con el niño que murió? Sí. O sea, ¿ustedes Del recuerdan lo que pasó? Relacionado en el, a todo eso. ¿Ustedes a lo mismo? recuerdan lo que pasó en el parquecito, me parece, de, de los rieles, de este muchacho también que, que asesinaron? Sí. Eh, ¿Cómo se, se me ve el nombre? El, el, el, el, bueno, también, que fue, fue, eso parecía algo de sicariato, fue una muerte. Eh, que fueron directamente a matarlo a él. Entonces, así como este caso de la madrugada de hoy, esos casos que he citado, se han estado dando en San Francisco de Macorís. Ah, hay detalles, Carolina, se sabe si fue en su casa. Si, si no, que... todavía no, no. parece que es una noticia, parece no es una noticia en desarrollo, en porque desarrollo. es muy reciente. Es los muchachos Ojalá en los muchachos pudieran ir eh, sí. a, indagar, a sí. hacer un levantamiento. Es cerrar diciendo, con este comentario que no he podido eh, aplanar, es que en lo que tiene que ver con la delincuencia es un problema de fondo. El general dice, nosotros no tenemos conocimiento, pero aquí no hay delincuencia, aquí no hay atracos. ¿Qué pasa? Que la gente no va a poner sus denuncias, porque ¿qué te dice la policía cuando tú vas a hacer una denuncia? Que te hacen un robo sea en tu casa, en tu negocio o a ti de manera personal. Ah, el vecino tiene una cámara, vaya y busque la cámara. Mire, por allí yo vi que estaban en la batería que te robaron. Usted no tiene garantía de que esa policía le va a resolver la gente, lo que hace es que sigue para su casa tranquilito y ve si puede lograr conseguirlo con los mismos delincuentes. Entonces, esto, esto te dice que necesariamente nosotros necesitamos una reforma policial, pero una reforma real, porque esto no solo se da en San Francisco de Macorís, muchachos, esto es a nivel del país, nosotros tenemos el reflejo porque estamos en la zona, y el sector San Martín está en manos de ustedes, ¿sabes quién?, porque no hay forma posible de que esto se esté dando a la vista y a la luz de todos. Miren, eh, diferente a como piensan algunos compañeros, yo soy de la idea de que el problema no está en la policía. La policía, al igual que los políticos, son un reflejo de la sociedad. ¿Mm? Los políticos que nosotros tenemos en el, en el Congreso y los políticos que nos gobiernan normalmente al igual que los doctores, que los mecánicos, que los que te venden en, en la estación de combustible, que los que te venden en el mercado, eh, eh, no es más que un reflejo de la sociedad, desafortunadamente. Y por tanto, reformar la policía cuando tenemos un punto de drogas, que es un, un nido para formar delincuentes y de qué manera lo forman. ¿Mm? Un joven, por ejemplo, que se cría sin... sin sin la protección de su familia, porque viene de una familia disfuncional, porque papá es un borracho, eh, la mamá quizá eh, lo, lo, lo dejó botado y entonces se fue para otro país o se fue para otro pueblo. Y entonces, ¿quién es el que forma a ese joven abuelo, o a ese joven? O un familiar cercano. Lo, o lo forma un familiar cercano, pero lo forma el barrio. eh. Lo forma el barrio. y ah, especialmente, bueno, le da protección y, de claro, le da edad y que advergue claro, casa, pero se desarrolla y, en el barrio. Y ¿tú quién dices? es el que lo protege? El punto de droga es el barrio que lo forma. Y entonces, mientras nosotros no comencemos a estudiarlo desde ese punto de vista, olvídense que no vamos para ningún lado. Tú reformar la policía o tú reformar, por ejemplo, un partido político, nada, nada eh, no tiene ningún sentido cuando tú no te vas al fondo del problema. Si nosotros no comenzamos a vigilar nuestras comunidades, ¿m? a reaccionar o a accionar antes de que se den los procesos... Preventivos. De manera preventiva. Por eso yo decía que si a la juventud tú no la vigilas antes de, olvídate que después que, ya, que, que el barrio la formó ya no hay forma de darle para atrás, más que llevarlo a una cárcel. Es lo único que le queda. entonces lo importante O sería, al cementerio. O al cementerio. Entonces lo importante sería prevenir eso. ¿Cómo? Mediante la vigilancia. Viendo cuando un joven se está por descarriar, como dicen en la iglesia, ¿verdad? Cuando un joven se está por descarriar y entonces tratar de sustraerlo de ese sistema antes de... Pero si no lo hacemos antes, olvídense que ya después que ellos eh, eh, prueban de ese poder, que es lo que le pasa a los políticos, después que los políticos prueban, por ejemplo, el poder que se, que, que se da en esas mieles. tú No, a mí? no, me refiero <risa> <risa> Tú eres funcionario. Eh, eh, ¿Has probado ya de las mieles del poder? Entonces, con relación a eso... Y Coño, con, te estás y, tirando y, derecho a ti. Y con <risa> esto concluyo. No, es, es la verdad. Eh, uh -huh. cu, eh, cuando una gente prueba del poder... Vamos a suponer un joven con un arma de no, fuego. No tiene los pies en la tierra. Exactamente, y eso lo saca sí, de su sí, entorno sí, natural y entonces lo convierte en un ente poderoso y lo hace peligroso. Acuérdate del y estudio, de, y, acuérdate del, estudio uh -huh. del PNUD, que trabajó varios barrios de, de la, del país, Santo Domingo, San Cristóbal, San Francisco de Macorís, Santiago, y las cifras que daban eran cifras temerosas, señores. Más de 500 mil jóvenes... ...prácticamente insalvables y esto como consecuencia se crea una sociedad paralela... ...prácticamente dos sociedades viviendo en el mismo entorno, Francis y Carolina y Yerlán, sí. ...que trae como consecuencia reacciones y van a convivir, ¿eh? van a convivir... ...por eso eh, siempre decimos que uno de los puntos coyunturales es la educación... Llenar el país de Politécnico, llenar el país de ITLA, llenar facilidades educativas para dar más oportunidades. Una no preguntita, Fulvio, ahí mismo. ¿cuánta, ¿Cuántos clubes juveniles hay ahí en, en ese se, sector? Se, se han borrado muchos clubes. ¿Cómo eh, eh, <risa> ¿Cuántos clubes juveniles hay Existe desde siempre. ¿Es el ¿El muerto? Ah, caramba, yo lo conozco. Varias, Varias, varios clubes ¿Cuántas? que han intentado sí, desarrollar sí, sí. actividades sociales pero óyeme una cosa yo no, de, yo no quiero de, dejar de, de, de, de explicar que cuando hablo de la policía hablo de la podrida de los miembros que se han ligado a estas a estos mecanismos de subsistencia y de rentismo que todo el mundo sabe, no a la institución y al resto que son más que son hombres y mujeres de trabajo, porque la institución siempre, ustedes me han escuchado, yo no puedo hacer un ataque directo a la institución que es la que con, con la cual contamos y para la cual fue diseñada este control social o de asegurarnos por lo menos la tranquilidad de la sociedad en este momento de convulsión. Ahora, los policías que no han avanzado más que a ser parte de, una, de un entramado, de delincuentes, eso que todavía están uniformados, eso que re, se resisten a dejarla, que en ocasiones han sido suspendidos y que políticamente lo han reintegrado, a eso a que me refiero. Ahora, yo Miren, confío en la policía como institución. Yo confío, Francis, Franci en el general que nosotros tenemos, un general de carrera, no lo conozco, que pero to, no. toda su trayectoria ha mostrado ser un hombre de ética. Un hombre dedicado completamente a lo que son los cambios positivos dentro de la policía. Y esperamos de él muchas cosas buenas. Pero, aquí mire, en muchachos, toda la región pero nordeste. criticamos a la policía, pero aquí hay muchísimos abogados haciendo fechorías y claro. estafando gente. Ah, aquí ah, tenemos muchos médicos. Claro, claro. eh, aquí no, Carolina, a aquí, aquí tenemos muchos médicos reportando el seguro un procedimiento que no hicieron. Para cobrar Bien, El recuerda, comerciante que arregla el, el peso Para la libra, darle menos la libra sí, Del de, de sí, arroz o del pollo sí, Y, y en la estación de combustible El bombero que te va a echar el combustible Si, si ve que te descuidaste Te pone a correr el, el, el, a a te, millones Pero cuando echarlo. te van a poner la multa Quiere que te la limpien mm. Pero miren muchachos Yo creo fielmente en el régimen de consecuencias Una sociedad que sabe que va a tener resultados Que va a tener consecuencias Por los actos que comete Por los actos ilegales, irregulares por no cumplir con su rol como ciudadano, de ser eh, una persona honesta Seria de hacer Las cosas como se deben de hacer Que si usted se pasa en rojo, esa multa la va a tener ahí Que no se la van a ir a limpiar a la DGC Que si usted comete un acto eh, Ilegal, ilícito Usted va a estar o va a ser sancionado Que si ese ladrón que se robó la pasola No lo van a soltar al mes o a los dos días O ese ladrón que le robó el celular O que atropelló a un niño o un anciano Que se entró a la casa de un vecino para robarle Y que sabe que va a tener una consecuencia Bien severa o un castigo Que no va a estar suelto a los dos Dos o tres días pues nosotros tendríamos una sociedad que tendría temor de hacer las cosas porque porque aquí se ha perdido el miedo a la justicia señores no me diga usted a mí que si se entendiera o se percibiera la justicia el régimen de consecuencias las sanciones señores la gente pensará dos veces para hacer la cosa ¿Por qué? porque tenemos de manera generalizada un descontrol en muchos aspectos de nuestro país a nivel institucional social los ciudadanos deben de sentir que hay una presión cuando se hace algo malo, pero no, aquí anda todo manga por hombro. ¿Por qué? Porque por eso vemos que la gente no le tiene ese respeto a la policía. Y cierro diciendo, muchachos, bien, la institución como tal no debe de ser juzgada y demás, pero si quienes están dentro de ella, esos policías que tal vez forman parte de ese entramado, como dice Francis, responden a un director. Ese director responde a un director nacional y qué pasa muchas veces cuando ese director regional nordeste no está haciendo el trabajo que tiene que hacer sencillamente lo cambian como vimos casos ahora en el caso coral eh, me parece que uno de los generales que estaba involucrado en actos delictivos y que hicieron lo trasladaron entonces esto se va formando se va dando y tenemos un cáncer que es muy difícil de su y no es un problema de ahora ni del gobierno pasado, es de décadas, de una sociedad corrompida, de instituciones que vienen arrastrando todas esas células muertas, podridas, y por eso tenemos lo que tenemos hoy. Miren, Giovanni eh, Paulino, de aquí, corresponsal de Telenor, nos envía la nota, permíteme Israel, por favor, para, para dar la, la, ya la, la, la información acabada, están las imágenes en el WhatsApp que, que acabo de enviar, Dice que dos hombres y una menor pierden la vida en San Francisco de Macorís. Eh, ellos fueron okay. identificados como Winston Minaya, de 32 años, Julio César Reynoso y la menor de edad, Jaysa Mata Rodríguez. Ahí están ellos, eh, y, ¿verdad? quienes fallecieron mientras recibían atenciones médicas. También resultó gravemente herida Loriani Olivo, quien recibe atenciones médicas en un centro eh, de salud privado. Estas tres víctimas, dice la periodista... Eh, se suman a las estadísticas de hechos violentos registrados en las últimas semanas en San Francisco de Macorís supuestamente el hecho ocurrió en medio de un denominado teteo, es decir estaban había un, un encuentro ahí parece en la calle 4 esquina 11 del referido sector donde denuncian sus residentes es escasa la presencia policial, bueno ahí está ahí están las imágenes de los jóvenes eh, que nos hace llegar la, la comunicadora Giovanni Paulino de estos jóvenes que lamentablemente piden jóvenes la llenos de vida jóvenes llenos de vida. Con, eso, eso. Winston Minaya, Julio César Reynoso y lo, Heisha va. Mata Rodríguez quienes lamentablemente de acuerdo a este informe Tú perdieron la vida la noche hemos, o, básicamente esta madrugada hemos visto imágenes pega? de amigos y familiares subiendo a cada uno de esos jóvenes hay uno de ellos que pudimos ver fotos de con niños aparte con niño de esos pequeño, tres muertos hay un grave Carolina hay un grave con su hijo, con su bebé pequeño que muere y veía uno por una publicación, parece de algún conocido, en referente a este caso, que hablaba de los teteos, que los teteos, que cada quien hace eso con su dinero, pero que a veces pierden la vida a los inocentes. O sea, es un problema social muy grave que tenemos y es... Inconcebible que San Francisco de Macorís esté viviendo esta ola de hechos violentos. La policía debe de intervenir las comunidades donde se está dando esto y desarticular lo que sea que esté provocando, señores, estos incidentes. No podemos tener dos y tres muertos a cada rato, en un fin de semana cualquiera, si ¿sí, no? A propósito del tema que hemos estado hablando de hoy en este espacio, el tema delincuencial en San Francisco de Macorís, vamos a presentar la en pantalla, la pregunta del día, muchachos. Y es la siguiente.